mis queridísimos brufans bienvenidos nuevamente a este espacio semanal de las cerdes como ya es costumbre de cada ocho días y hoy que estamos en mes patrio vamos a cumplir una de mis fantasías más cerdas que es probar la fabulosísima, mítica y legendaria torta de chiles en nogada así es lo que ya escucharon muy bien torta de chiles en nogada Venimos aquí a Lonchería Bravo, muy cerca del Ángel de la Independencia, la Corona Contemoc, para ver de qué se trata, para ver si realmente es tan buena como dice. Vamos a ver qué tal está y por qué no, a dar nuestro veredicto. Acompáñenme, vamos a ver. Lonja Lonja fans, tenemos ya la carta de loncherías Bravo y vemos que tenemos mucha comida exótica pero más allá de ser exótica se ve deliciosa y bueno, pues tenemos desde el famosísimo Suaderín, tenemos la parte de un pambazo de polvo tenemos milanesa de calamar en torta y tenemos varios Vamos a ver qué tal están esas tortas que nos dicen, porque la verdad es que ya muero por ganas de probar. Vamos a ver si así es cierto lo que los comentarios dicen. La crema del chile en nogada va por fuera. Su respectiva granada no puede faltar, vean nada más. O sea, mm. huele. Vamos a darle primero una tajadita con cubiertos que nos acaban de proporcionar a ver qué tan buena está. Vamos a probar solamente una pequeña parte de esta fabulosa torta que es mi fantasía hecha real. definitivamente han cumplido mi fantasía torta de chiles en nogada riquísima, señores, vamos a probarla oh, un buen gordo la tiene que comer con las manos está para chuparse los dedos Queridísimos lonja fans, de verdad no se pueden perder venir aquí. Uno se puede imaginar que porque está el pan bañado en la crema, pues bueno, no va a saber feo, se va a aguadar Obviamente hay que comérnosla rápido al momento, pero de verdad está buenísima, buenísima. Si realmente son amantes de la comida mexicana, si son expertos culinarios, culinarios en el tema de los chiles en Nogada tienen que venir a probar porque el chiquito en Nogada que hacen aquí está buenísimo pero adicional a esto en torta, por dios como buen chilango tenía que venir a probarla fans ya nos encontramos aquí con nuestro queridísimo amigo emilio ríos que nos hizo el favor de invitarnos a su lugar eh, para probar un poquito de las delicias que nos hace emilio por favor cuéntanos de quién o de qué mente retorcida y obesa salió el tema de eh, la torta de chile sanogada eh, pues los chefs del lugar se llaman eh, luis sergio y verano bucans eh, principalmente viene de, de luis él es él es de, de Puebla y bueno, está el concepto de la comida callejera, tortas comida urbana ¿por qué no meter una, una, un, ch un chile gada, meterlo en una torta ¿no? oye, pues está delicioso cuéntanos qué otras delicias son su especial diferenciador pues tenemos el famoso de pulpo la torta de milanesa de calamar el suadero definitivamente está delicioso Igual pueden venir a probar los postes de la casa, plan, las nates, conchas rellenas. Uf, riquísimo. Oye, y por último, cuéntanos eh, cuánto tiempo llevan. Y también si nos haces favor de decirnos dónde te podemos encontrar. Redes sociales, horarios, los dirección que en para en que nuestro público y nuestros fans vengan a visitar. Eh, la lonchería ya abierta ya cuatro años. Nos pueden encontrar como Lonchería Bravo en todas las redes sociales. Y tenemos los horarios, todos los días abrimos a las nueve. Hay hora hora de desayunos de nueve a una. Okay. Y la comida es de una al cierre. Cerramos lunes y martes a las cinco. Eh, domingos a las 6 y de miércoles a sábado a las 11 de la noche. Perfecto, Emilio. Bueno, pues don no dejen de visitar Lonchería Bravo porque está, uff, buenísimo. Besos. venía aquí a buscar esa delicia que tanto estaba deseando probar, que es la torta de chile en sin embargo me encontré otras delicias más que no podía dejar de probar obviamente mis felicitaciones al chef y al lugar completo que se dedica a hacer este tipo de cosas deliciosas para nosotros los comensales, la gente que ama la comida señores les agradecemos muchísimo sus suscripciones, sus likes y sobre todo que nos sigan, nos comenten, nos escriban por inbox para saber a qué lugares ir y cuáles son sus favoritos señores síganos, compartan por favor los videos para que más gente llegue y nos conozcan así como ustedes ya nos conocen Besos a los gordos.